Como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, en este nuevo miércoles, eh, también aquí desde nuestra casa, la Casa de Claxo, en Buenos Aires. Y efectivamente, como tú bien anunciabas, te propongo eh, hoy miércoles, previo al plebiscito de este domingo en, en Chile, es, este, conversar sobre eh, esta temática de la Constitución, que se somete a opinión, de chilenos y chilenas y retomar algunos de los argumentos eh, que dábamos ayer en ese conversatorio del cual vas a estar conversando este, más adelante con Nicolás Arata, que realizamos, que impulsamos desde, desde Claxo en torno a este tema. Eh, y este tema porque me parece Particularmente importante en un eje central que desde Claxo trabajamos, discutimos, aportamos, debatimos, que tiene que ver con las democracias, ¿verdad? que tiene que ver con las consolidaciones de los sistemas democráticos en nuestros países. Y vaya, si eh, colocar una nueva constitución eh, a la opinión popular es eh, un acto eh, fundamental de los sistemas eh, democráticos, pero además porque aquí se está discutiendo eh, esta, este tema de la Constitución, digamos, bajo la idea de un nuevo pacto social, y hemos hablado muchas veces aquí contigo en estas columnas de, eh, de los pactos sociales, particularmente en estas situaciones eh, postpandémicas. y este nuevo pacto social que se propone en el texto eh, que será sometido a opinión popular el domingo, remite a por supuesto a muchos temas, pero remite centralmente a cuestiones que hacen a la democracia como la paridad, que hacen a temas estratégicos para Chile y para la región como la cuestión medioambiental, eh, por supuesto la cuestión de la consideración de las plurinacionalidades, bueno, de las democracias, como ya dije, y eh, género y diversidades. Eh, nosotros ...impulsamos este tema, este debate, apoyamos este debate desde Clacho y apoyamos concretamente la posición que se ubica con el apruebo de este texto constitucional porque creemos que es efectivamente la posibilidad de construir una sociedad más justa y más igualitaria en Chile y que justamente esta nueva constitución que expresa ese nuevo pacto, ese nuevo contrato social y también ambiental eh, tiene características incluyentes, plurinacionales, y se plantea un horizonte eh, de justicia social. M me gustaría, si, si a ti te parece bien, destacar sí. algunos puntos, es muy amplio el texto constitucional, pero destacar algunos puntos eh, sobresalientes de esta eh, Constitución. Karina, antes de avanzar sobre esa lógica de, de destacar algunos puntos, me, me interesaba remarcar algunas cuestiones, porque eh, esta discusión sobre un nuevo pacto social eh, que, que plantea tantas cuestiones interesantes y que ahora me parece muy, muy este, eh, necesario hacer remarcar algunos puntos, porque es en un mundo también de fake news, de, de falsas noticias, de discursos que intentan marcar supuestas cosas aberrantes para asustar a parte de la población. Digo, una parte eh, está poniendo en eje la discusión de las temáticas reales y otros agarran cucos o fantasmas para, para, que la, para opacar la discusión, para cerrarla, ¿no? Absolutamente, como hemos visto en otros momentos en la historia de América Latina, esto se está viendo ahora en Chile, por eso queremos contribuir desde aquí, desde el Infoclaxo, marcando los puntos que nos parecen eh, sobresalientes eh, que, que, que hay que destacar de esta Constitución y sobre todo bajo esta idea de la propuesta de un nuevo contrato, de un nuevo pacto, eh, social que le permita a Chile un horizonte de mayor eh, justicia social y como contribución modesta, sin lugar a dudas, eh, eh, en contra de esta tendencia de fake news o de eh, mentir deliberadamente que tanto estamos observando en, en algunos medios de comunicación. Entonces, uno de los primeros puntos que yo quiero destacar es esta idea de la democracia paritaria, ¿verdad? Y que es la primera vez, eh, no solamente en Chile, sino en el mundo, que justamente un número equivalente o equiparado de varones y mujeres redacta un texto constitucional. Es decir, que la paridad estuvo eh, en, en la redacción misma de este texto que se somete eh, a consideración. Y que este principio de la paridad además se observa en la nueva constitución que define a Chile como una democracia paritaria. Es decir, no es que es una casualidad, sino que se plantea de manera explícita esta idea de la democracia eh, paritaria, lo que significa... Eh, que eh, las mujeres y los varones ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y que se tomen medidas concretas para alcanzar esa igualdad sustantiva y esa paridad es decir, está incluido en el texto y ese me parece que es un primer punto eh, bien importante y que por supuesto hace al debate mismo de las democracias actuales en América eh, Latina Después. ¿Qué deuda, eh, ¿no? Qué deuda, eh, que como decís, que es uno de los grandes temas no resuelto en, en todas las democracias, en donde todavía escuchamos eh, discursos... Eh, envejecidos, digo, espantosos, eh, que, que intentan totalmente retrógrados con respecto a la lógica de la paridad. Eh, y sabiendo muy concretamente las dificultades que tienen eh, muchas mujeres en el acceso a la participación política, digo, pensaba, ¿no? Y seguramente tú tienes ahí un análisis. cuántas Cuando una mujer con participación política, una dirigenta eh, expresa algunas cuestiones, y un hombre, por ellos en los mismos términos, hacia la mujer en general hay argumentos ofensivos y eso molesta relacionados con sus características desde físicas hasta intelectuales. En general los hombres, ese tipo de críticas no aparecen, ¿no? Eh, absolutamente. Y no solamente hay una serie de reflexiones. Estaba mirando aquí, eh, a ver si lo tengo a mano para mostrárselo a todos los que nos están escuchando. Bueno, no, no lo tengo a mano. Sí, aquí está. Perdón, ¿eh? Eso te te sí. ve en vivo. Sí, <ríe> no, claro claro. Una, no solo una serie de análisis, sino este libro que presentamos en México y que está disponible, ¿verdad? Siempre fue sobre nosotras, eh, de Manuela Dávila, que justamente habla de este tema de la violencia en el ejercicio de la política, eh, en este caso en Brasil. Pero, pero bueno, por supuesto que esto también está eh, situaciones similares en todos los países eh, de América Latina. Y que además, volviendo al tema de la, de la paridad, eh, pensemos en la realidad de nuestros países, donde en el mejor de los casos hablamos de políticas de cuotas, de cuotificación, pero no de paridad plenamente. Eh, bueno, aquí en esta constitución, que insisto, se somete a consideración el domingo, esto está dicho sin medias tintas, directamente. El grupo que redactó fue paritario y la propuesta es que eh, la democracia chilena sea paritaria y que eso sea para todos eh, los órganos eh, del Estado, ¿verdad? Es decir, que este principio se aplique en todos los órganos del Estado. Entonces, primer punto que creo este, por demás interesante. El segundo que quería destacar es el estado plurinacional e intercultural, y este, superar esa omisión histórica, eh, digamos, hacia los pueblos indígenas y los pueblos originarios, ¿verdad? La constitución eh, que está actualmente vigente, la constitución de Pinochet, como se la conoce, no menciona a los pueblos originarios ni a los pueblos indígenas. Este nuevo proyecto define a Chile como un estado plurinacional, ...e intercultural y reconoce 11 pueblos y naciones y a su vez abre la puerta a otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Y esto eh, no solamente se queda en el reconocimiento sino que también ordena constituir autonomías regionales indígenas con autonomía política pero precisando que su ejercicio no permite la secesión ni atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile y que su, las competencias de estas autonomías serán definidas eh, por la ley. Me detengo en este segundo punto porque, por supuesto, que lo importante es este carácter plurinacional e intercultural, pero justamente para ir en contra de la fake news, esto no significa en ningún caso eh, dividir a Chile en 11 este, países, sino que justamente es la integración, el reconocimiento de esas autonomías, pero en la integración de un Estado plurinacional e intercultural. Creo que este es un punto eh, también muy importante y es eh, la reparación de una omisión histórica ¿verdad? en el Estado eh, chileno. Sí, y que decididamente, eh, bueno, ha sido utilizado en muchos casos, eh, siempre en, en líneas generales por los gobiernos más conservadores en la lógica represiva, ¿no? Eh, de, de generar todo tipo de herramientas represivas frente a los reclamos de estas comunidades originarias. Así que segundo punto, entonces, clave, pero entiendo que tenés más, Cari. Sí, hay un tercer punto que me parece importante. Eh, que es, eh, digamos, asegurar las condiciones para el embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, el parto, la maternidad voluntaria y protegida. Cambiar de esta ley actual que protege la vida del que está por nacer, digamos, así está mencionado, a asegurar todas estas condiciones eh, bueno, para el embarazo, para la interrupción voluntaria del embarazo y para la maternidad voluntaria y eh, protegida. Y esto es eh, reconocer el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos entendidos en su globalidad. Y que el Estado tiene que asegurar las condiciones eh, para que esto ocurra. Y por lo tanto, tiene que asegurar las condiciones. Eh, para el embarazo, para el parto, para la maternidad y también para la interrupción eh, voluntaria eh, del embarazo. Por supuesto, y para también ir en contra de las fake news, esto no quiere decir que el embarazo se vaya a interrumpir en cualquier momento, de cualquier manera, sino que como en otros países que ya tienen estas leyes, Argentina, por ejemplo, esto está debidamente regulado y reglamentado eh, por los legisladores y las legisladoras en cada uno eh, de los países. Me parecía un tercer punto importante a destacar. Sí, claramente hay un tercer punto muy fuerte en relación a, a, a este tema, que sigue siendo un tema, obviamente, de discusión muy grande a nivel latinoamericano. Por eso decíamos al inicio, digo, es una discusión que tiene eje hoy en Chile, pero que sin lugar a dudas repercute en otros lugares, ¿no? Porque así como ha generado repercusiones algunas legislaciones en la República Argentina a nivel latinoamericano. Así que esperamos que también en este sentido sea de, de impacto. Y ya que se abra la discusión, es muy importante. Cari, algún otro punto relacionado con la Constitución que te parezca marcar? Sí, eh, el, el siguiente punto eh, lo creo muy importante, ¿verdad? Es, refiere a pensiones, a salud y a cuidados. Vaya si hemos hablado aquí, Gustavo, tú y yo sobre este tema en varias ocasiones. Y, y lo pondría bajo el título, como lo pone la Constitución, Estado Social y Democrático eh, de Derecho. Fíjate tú que la Constitución del 80, que es la que está vigente en Chile en este momento, afirma la prescindencia del Estado siempre que el privado pueda hacerse cargo. O sea, un Estado subsidiario, un Estado solamente para aquellos que no tienen por alguna razón posibilidad de eh, acceder eh, al sector eh, privado. Y ahora se afirma de manera contundente que es deber del Estado preocuparse de elementos tan básicos como la educación, la vivienda, la salud, las pensiones y el trabajo. Y esto realmente es un cambio de paradigma político, ¿verdad? Un cambio de modelo político en Chile eh, y que tiene que ver con eh, lo que aquí hemos conversado en otras ocasiones, con el estado de bienestar, con la construcción de un sistema de bienestar y de protección social, y que además es respuesta directa a las demandas eh, del estallido, ¿verdad? Del estallido eh, chileno eh, claramente, ¿verdad? Eh, en este sentido, y para no extenderme demasiado en la columna de hoy, eh, se incluye también dentro de este capítulo el derecho a los cuidados. En sintonía con lo que se ha hecho en Uruguay y en otros países de la región, se plantea el derecho eh, a los cuidados en tres dimensiones, ¿verdad? El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y también el derecho eh, al autocuidado. Obviamente lo hemos conversado también en otras columnas, este es, eh, bueno, forma parte de esta nueva generación de, de derechos y es un derecho eh, clave que eh, junto a los derechos económicos y culturales marcan una diferencia eh, significativa en eh, el camino hacia, bueno, si nos mudáramos a Colombia, hacia el vivir sabroso, si nos mudáramos hacia, por ejemplo, Ecuador, hacia el buen vivir o hacia la vida digna, que también estuvieron en la base de eh, los reclamos del estallido del 2019. Entonces, aquí eh, aparece la discusión en torno a la sostenibilidad de la vida como un principio rector para una nueva organización eh, social. Eh, seguramente quienes nos estén escuchando recordarán que hemos hablado de estos temas en varias eh, columnas eh, anteriores de Infoclaxo. Entonces, el Estado cuidador como orientación de los nuevos servicios públicos parece ser eh, uno de los temas eh, interesantes de esta eh, constitución que además le agregan al cuidado el carácter de ser plural, plurinacional, pluricultural y que implica por lo tanto también reconocer las diferentes formas eh, de cuidados ...que eh, se dan en las distintas comunidades y en los distintos pueblos originarios. Creo que este punto realmente es eh, sumamente interesante, podríamos profundizarlo más, eh, pero, pero bueno, lo presento así de manera resumida. Luego tenemos otro punto, eh, que es el tema del agua, ¿verdad?, que pasa a ser eh, considerada inapropiable, es decir... Eh, se establece el agua como un bien eh, público y como un bien inapropiable eh, y se establece con claridad el derecho humano al agua eh, que prioriza eh, eh, sobre los demás usos y crea una Agencia Nacional de Aguas para Uso Sostenible. Pensemos además que esto se da en Chile, que tiene problemas para el acceso al agua y que está además ahora, como otras regiones también, atravesando un momento de mega sequías, ¿verdad?, donde muchas comunas se han quedado eh, o están bajo emergencia hídrica, en fin, en una situación este, muy particular. Y asociado a esto del agua hay otro punto que quiero destacar que tiene que ver con el medio ambiente y es la idea de que la naturaleza también tiene derechos y que es deber del Estado y de la sociedad también proteger y respetar los derechos eh, de la naturaleza. Y para eso establece también este texto constitucional que será necesario promover una educación ambiental y ambiental y científica mediante procesos de formación y de aprendizaje eh, permanente y establecer que quien dañe el medio ambiente tiene el deber de eh, repararlo. Eh, entonces, eh, me parece que este punto, el del agua y el del ambiente, también se establecen con mucha claridad en el texto y además eh, se reconocen como derechos. Clarísimo, Karina, y ahí son cinco puntos clave que permiten entender la, la dimensión que tiene la nueva Constitución, que obviamente está enmarcada en la interse intersección de una disputa de poder muy grande, porque todos los temas que, ha, que han planteado, pero específicamente los últimos dos puntos, están enmarcados, en lógicas directrices del neoliberalismo que venían calando muy profundamente en, los, en todos los últimos años que se terminaron estructurando casi como una, una matriz de cómo llevar adelante algunas cuestiones y evidentemente ahí entiendo que la disputa de poder es enorme porque hablar de servicios públicos para la gente en vez de empresas privadas que lucren con esas cosas, eh, hablar de el agua como un bien público y no caudales de agua en manos privadas eh, es muy disruptivo para cómo venía toda la situación y evidentemente eso pone en crisis sobre todo a los sectores conservadores. Absolutamente, y por eso decía hace un ratito que justamente este texto eh, representa una ruptura con el paradigma actual eh, de Chile, y representa un nuevo modelo político, Este es la expresión clara de un nuevo modelo eh, político y un nuevo modelo eh, de, de desarrollo para Chile, y es la construcción, o por lo menos el sentar los principios de la construcción de un Estado social, con todo lo que eso significa, ¿verdad?, que entre otras cosas significa el desplazamiento del mercado como eje rector y regulador eh, de todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad?, correr al mercado de ese lugar y darle al Estado el lugar que debe tener eh, en la organización social y en la organización del bienestar individual y colectivo eh, en nuestras sociedades. Creo por eso que era importante hoy miércoles, antes de esta consulta que habrá en, el domingo en Chile, eh, destacar eh, estos puntos y plantear claramente que por estos puntos parecería muy razonable que este texto de la Constitución sea aprobado, ¿verdad? Y después podremos discutir cómo se implementa y otros detalles que hoy también están en el debate. Eh, veremos, miraremos con mucha atención qué ocurre el domingo en Chile, pero queríamos hacer esta contribución pequeña desde aquí, desde InfoClaxo, hacia este proceso y sobre todo al proceso de información de quienes tienen que tomar la decisión eh, el día domingo. Clarísimo, Karina. Muchísimas gracias por estos, estas claves. Este, obviamente, la, la Constitución, seguramente, el análisis daría para estar hablando larguísimo rato. Lo hemos hecho en muchas otras instancias del Infoclaxo. Lo han hecho en este programa, este conversatorio especial de la jornada de ayer, pero entenderlo en lógica de claves desmitifica una serie de fake news que están circulando que hacen muy difícil el debate y ponen la lógica más en tratar de confundir para no profundizar en lo que realmente la profundidad de, del cambio.